Roberto Novoa, de los brazos veteranos, que hizo tremenda labor la temporada pasada con los leones, ya integrados en una semana. ¿Qué tal te has sentido? Bien, bien, bien. Ya estamos, gracias a Dios ya estamos llegando a poner en forma ya, el brazo, lo siento en salud y, y tratando otro año más que Dios nos da aquí con el uniforme. Y bendecido por Dios. Así mismo es, otro año más, más experiencia, ya más veterano, ¿verdad? Te vimos en la Liga Mexicana con unos ciertos problemitas, ¿qué pasaba ahí? Sí, empecé un poquito abriendo y me pusieron fuera de rol, y estuve un poquito cansado y después me dejaron, me dieron, me un ¿Y entonces qué tuviste haciendo cuando volviste al país o te quedaste solo? Volví al país, me tomé un descanso ahí un mes y después empecé a entrenar. ¿Entonces llegas a los entrenamientos ahora con tu hermano? Cuéntanos de eso, a nos dieron la noticia de que Junior va a estar contigo también, Carlos. ¿No Aquí, tú sabes, traemos al zurdo ahí para que, a tratar de que nos ayude. Aquí un brazo ya veterano también, un muchacho zurdo con experiencia de esta liga, de, a tratar de, de que nos ayude ahí en el equipo para tratar de, de hacer este año a ver si podemos ganarnos la corona. Y el rato, así igual con los muchachos, siempre la misma alegría, la misma unión. Sí, tú sabes, este equipo es un equipo de alegre, que siempre estamos contentos tratando de, de hacer lo mejor que, de, que se puede y ayudarnos uno al otro a tratar de lograr el objetivo. Muchas gracias, Roberto. Wow.